Tengo un jueguecito que ya conocemos. Nuestro amigo el jueguecito de moverse, saltar y tener un fondo. Con música. ¿Vale? Tenemos esto de momento. Y yo ahora lo que voy a querer es que en vez de mover el personaje como hago aquí, ¿vale? En vez de eso, se mueva el fondo. Porque yo lo que quiero es que mi personaje se mantenga aquí, y conforme avanzo, el fondo se desplace. Eso básicamente es scroll. Y la forma de hacer scroll, antes de que lo hagamos físicamente, la forma de hacer scroll... Consiste en, si esta es mi pantalla, yo en realidad querría simular que mi pantalla es una ventana que se desplaza por una zona más grande. Esto es lo que yo querría simular. Si lo voy a hacer por software, lo que significa es que lo voy a hacer yo a mano programando. Si yo tengo un tilemap, que sea todo esto, unas montañas y yo lo que quiero es que se vea que mi imagen se desplaza por esas montañas lo que tengo que hacer es en un fotograma dibujo esto, todo esto y cuando me desplazo a la derecha lo que tengo que hacer es, como mi ventana se va a mover aquí, es dibujar todo esto entero otra vez, es decir, vuelvo a dibujarlo todo para que esté en la nueva posición, simplemente. Yo lo voy a hacer de forma simplificada en este caso utilizando EasyTileMap, pero esto normalmente cuando uno quiere hacerlo que vaya mejor tiene que hacer otras cosas como por ejemplo aprovechar que ya está dibujado en memoria y ir copiando los bytes uno a uno el siguiente hacia atrás para que se desplacen todos hacia allá en lugar de copiarlos desde la memoria otra vez aquí que será bastante más rápido vale ese tipo de cosas se pueden hacer pero ahora no me preocupa ahora quiero que veamos cómo funciona esto y si tilemaps en concreto si esto fuera mi tilemap veréis en la documentación que tiene sus restricciones en concreto una de las restricciones es que yo no puedo poner un tilemap muy grande porque estoy utilizando números de 8 bits y de hecho no solo es que sean de 8 bits sino que tienen restricciones en cuanto al tamaño. Así que voy a crear un tilemap de 166 tiles de ancho que como sabemos son de 4x4 píxeles y en la pantalla yo voy a pintar 40 que es lo que me cabe. De modo que cuando empiece pintaré los primeros 40 tiles y por tanto yo le tengo que dar esta posición, que es donde empieza el tilemap, esa posición en la memoria, le tengo que dar un ancho de 40, el alto va a ser de 17, que es lo que tiene este tilemap, y le tengo que decir que quiero dibujar desde la posición 0,0 del tilemap, la primera, Quiero dibujar 40 de ancho, 17 de alto y este tilemap tiene 166. Y esta primera posición la voy a pintar al principio de la memoria de vídeo, en C000. Esos son los datos que yo le doy al tilemap. Es prácticamente lo mismo que le estaba dando ahora, que yo tenía ya mi tile recortado a 40, el tilemap. Ahora le digo, vale, píntame 40 de ancho, pero el tilemap tiene 166, no tiene... 40. Cuando mueva y quiera pintar la siguiente posición, es decir, cuando yo me mueva a la derecha, lo que querré pintar es esto. Para pintar eso, que es desplazarme un tile hacia la derecha, lo que voy a hacer es desplazarme un byte hacia la derecha y decirle que el tilemap empieza aquí en vez de aquí, así que el puntero que me dice aquí empieza el tilemap, lo moveré uno a la derecha, y le diré ahora empieza aquí, y sigue teniendo 166 de ancho, con lo cual esos 166 de ancho acaban aquí, en vez de aquí, que es donde acababan antes, así que pintará todo esto, pero claro, no va a pintar los 166 porque le diré que pinte 40 hasta aquí y cuando tenga que pintar la segunda fila empezará aquí porque los 166 acaban aquí y le tendré que decir igual como ahora esta es la primera posición de mi nuevo tilemap que lo que he hecho simplemente es mover el puntero le diré que esta es la posición 00 evidentemente y que pinte 40 por 17 eso es lo único que voy a hacer y veremos que eso que es sencillo tiene sus complicaciones. Dime. No vamos a llegar al final. Es así de sencillo. Y no vamos a llegar al final porque si no nos salimos y no queremos salirnos del tailma, Llegaremos hasta 166 menos 40 directamente. Bien, vamos a ver cómo está mi programa ahora mismo. Tengo esta estructura de ficheros que veis aquí y básicamente mi estructura de ficheros ha variado ligeramente desde la última vez. Voy a poner el main y veréis que en main tengo una función a la que he llamado initialize que es donde he puesto el código de inicialización. Ahí deshabilito el firmware, cambio la memoria de vídeo, pongo el, el principio de la canción, todo ese tipo de cosas. Este es mi código main donde llamo a inicializar y luego tengo mi loop principal. Y veréis que en el código de inicializar aquí tengo lo que dibuja el mapa. Que esto está definido en otro fichero. Hay un inicializar y un draw. Esto está aquí en map. En map tengo el inicializar. Que el inicializar lo que hace es establecer el tileset que voy a utilizar. Y el draw, que es esto que está aquí. Es lo que me pone primero el puntero al tilemap. Este es el puntero al inicio. El que tengo que desplazar. Ese de ahí esto de aquí es la posición de memoria de vídeo donde lo pinto en c000 esto es las coordenadas iniciales las coordenadas 0,0 esto de aquí es el ancho 11 por 28 que son 17 en decimal y 28 es 40 vale esto es ancho por alto y esto de aquí es el tamaño en ancho que tiene ahora mismo mi tilemap mi tilemap es de 40 de ancho eso está así porque aquí en la conversión de tilemaps estoy convirtiendo este level0tmx y ese level0tmx que lo tengo aquí, lo voy a sustituir por este de aquí, level0-66, que vais a ver el aspecto que tiene. El aspecto que tiene es simplemente el tilemap ampliado. Esta ventanuca de aquí arriba es un poco molesta. Vale, como veis, esto es el tilemap con 166 de ancho. Bien, eso lo voy a convertir ahora, así que le digo que quiero el level 0 TMX subrayado 166, se va a seguir llamando igual, level 0, lo va a convertir en niveles, exactamente igual. ¿Qué había dicho yo que había que hacer antes de hacer esto? El make clean. ¿Por qué? Porque si ahora, como decía antes, si yo ahora hago make, veréis qué pasa esto. ¿Qué va a pasar? Definición múltiple de nivel 0. ¿Por qué pasa esto? Si hago nsrc niveles, veréis que ahora hay cuatro archivos, level 0, level 0, level 066 y level 066, ¿por qué? Porque estos dos eres de la conversión anterior que no se han borrado, y se siguen compilando cuando yo hago make, y si yo ahora hago make clean en este estado, veréis que esos dos no se borran, aunque sean generados, no se borran, porque yo he modificado esto y se han borrado los del 66, que es lo que he puesto aquí, los del 166, pero no los del level 0. Así que dejo esto con level 0, hago make clean y veréis cómo ahora sí se borran. Ahora es cuando pongo el 166 para que se genere solo este. Bien, con esto ya tengo mi nuevo tilemap, pero tengo que hacer un ajuste para que todo lo que tengo hasta ahora siga funcionando y es que le tengo que decir que ahora mi nuevo tilemap no tiene 40 de ancho total sino que tiene 166 eso en mi código, aquí en map, está aquí este es el ancho bien voy a dejar de utilizar estos numerajos sueltos y voy a empezar a crear constantes Voy a poner el ancho del mapa, aquí, bien, la semana anterior me visteis crear constantes utilizando .eq, .eq mapwidth, 166, esto es equivalente, si yo pongo directamente mapwidth igual a 166, en el lenguaje de este ensamblador es lo mismo que utilizar eq, que es equivalence, o lo que es lo mismo, una constante. De modo que ahora esto, lo puedo poner aquí. Y ahora, en vez de dejarlo como 40, es 166, y si quiero, cambio esta constante y se cambiará en todos los sitios donde lo tenga. Bien. Siguiente paso que querría hacer. Esto de aquí, que es el nivel cero eso va a tener que variar, es el puntero así que lo voy a llamar Bien, lo llamo puntero al viewport porque viewport es la forma estándar de llamar a una ventana que se desplaza sobre una superficie mayor. Ahora mismo esto es una variable que guarda los dos bytes del puntero a level cero. Y claro, ahora ya no puedo cargar esto así. ¿Cómo cargo eso ahora en HL? Decidme, yo alguien que me lo diga y escribo. Mi variable se llama viewport ptr, está de aquí, y yo quiero ese contenido cargarlo en hl, ¿Cómo lo hago, así. Esto de aquí es válido, simplemente como estamos guardando un puntero, el puntero son dos bytes el byte bajo se almacena primero y el byte alto después, de modo que cojo el puntero a la dirección de memoria donde estamos, ahí está el byte bajo en A, lo pongo en L, en la siguiente byte está el byte alto, que lo copio en A y de ahí a H. Bien, esto es válido, pero hay una forma un poco más rápida y más guay de hacer lo mismo, precisamente con HL podemos hacer esto. Y es equivalente, solo que esto solo podemos hacerlo con HL y con D. No sé si con, con BC, creo que hay una extendida que también lo permitía. Bueno, Esto, como es un registro de 16 bits y le estamos pidiendo que coja una dirección de memoria, va a coger esa dirección y la siguiente. Y lo va a cargar directamente. Bien, ambas formas son válidas. Ahora esto que yo he cambiado tendría que funcionar exactamente igual que estaba funcionando hasta ahora. O tal vez no, ya sabemos que aquí las cosas nunca son lo que parecen y que las cosas petan misteriosamente. Bien, todo funciona hasta ahora, tengo el mismo tilemap. Ahora lo que voy a querer es ir redibujando ese tilemap. Y para redibujar ese tilemap, este puntero, como hemos dicho, lo voy a tener que ir desplazando. Pero quiero tener un poco de control de ese desplazamiento porque, entre otras cosas, no quiero pasarme, como hemos visto antes. No quiero irme fuera del tilemap. Así que lo que voy a poner aquí es... Una variable para controlar cuál es el desplazamiento. Vale, aquí voy a ir apuntando cuánto me he desplazado en X conforme mueva. Y ahora lo que voy a necesitar es crear funciones para mover. o mejor lo voy a llamar, scroll right. Bien, ¿qué tengo que hacer, como hemos dicho antes, para...? Hacer un scroll de mi tilemap a la derecha, para mover mi, todo mi tilemap 1 a la derecha. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumar a la primera posición de memoria. ¿Cómo? ¿Y qué, cuál es esa posición de memoria? No. A C000 no. Voy a seguir pintando siempre mi tilemap en C000 porque mi tilemap, lo que yo dibujo, va a estar siempre en la misma posición de pantalla. Lo que voy a hacer es dibujar un tilemap distinto, otro trozo del tilemap. La variable 0000 indica en qué posiciones. Si ya os vamos a la derecha o empezar a ser disparados a la derecha. No es correcto. Este 00 que tengo aquí me dice dónde empiezo a dibujar en el tilemap, pero también en la pantalla. Si yo le digo que me dibuje de este tilemap que, que quiero dibujar en C000, empezando en las coordenadas 33, no me va a empezar en las 33 en C000. Me empezará en, la, en las coordenadas 33 del tilemap y de la pantalla también. Porque esto está pensado para que podamos dibujar trozos del tilemap en su sitio. Esto no es lo que, va, lo que voy a variar, por eso antes he hecho la reflexión previa diciendo que para poder pintar otra parte del tilemap, lo que tengo que hacer es desplazar el puntero del tilemap, este que he cambiado. Tengo que decir el tilemap en vez de empezar aquí, tiene que empezar aquí. Viewport PTR, esto tiene un puntero a donde ahora mismo empieza el array del tilemap. Y yo lo que quiero es empezar un poco más allá. Refrescando. Esto de aquí, esta posición, esa de ahí es level 0. Ese puntero vale este valor de posición de memoria. ¿Vale? Y yo eso es lo que tengo guardado ahora mismo en mi variable... Viewport PTR, he guardado lo que vale level 0, o lo que es lo mismo, esta posición, y esa posición no sé cuál será, si fuera la 1000, pues esto sería 1000, que quiere decir que yo ahora mismo mi tilemap empieza en 1000, si yo ahora le digo, oye, mi tilemap no empieza en 1000, empieza en 1001, él empezará a dibujar con las coordenadas 00 0 y con 40 de ancho empezando en este, que es el de la derecha, habiendo desplazado de forma efectiva el tilemap 1 a la derecha, ¿Entendéis eso? ¿Queda claro? Vale, ahora la cuestión para hacer ese scroll es desplazar mi puntero uno a la derecha. ¿Cómo lo hago? Aumentando en uno el puntero. Vamos, código. extraer de HL en otros registros como A, ah, no sé lo que significa eso. Explícate un poco mejor. ¿Cómo que de HL? Yo aquí no tengo nada en HL. La función empieza ahí. ¿Dónde está el puntero guardado? Si no sois capaces de contestar es que esto de aquí no está claro. Esto de aquí es una etiqueta que identifica una posición de memoria donde se guardan dos valores. Y estos dos valores son un puntero. Esto es otra dirección de memoria. ¿vale? Aquí estoy guardando una dirección de memoria, la de level 0, la de la primera posición de mi tilemap. Esto puede ser 1000 perfectamente o lo que sea. Lo que es es donde empieza mi tilemap. Y yo lo que quiero es que decirle que mi tilemap ya no empieza ahí, sino que empieza uno a la derecha. porque así estaré moviendo el puntero de verdad, esta variable es un puntero, guarda una dirección de memoria, de hecho la voy a hacer global, voy a compilar y vamos a verla físicamente. Para buscarla ya sabéis que tengo mi fichero minigame.map ¿Vale? Que busco, hago un cat, hago grep y ahí me sale. En la 19 a 7 de memoria. 19 a 7. Bueno, en realidad aquí lo que no podemos hacer es poner un, un breakpoint pero lo que haremos es buscarla en la memoria, 19 a 7, esa que está marcada aquí, esa es la posición de memoria donde estoy guardando el valor de viewport ptr, ¿vale? Eso, 19 a 7 es lo que vale la etiqueta, ¿vale? Aquí tenemos dos partes, la etiqueta, esta etiqueta marca la posición 19 a 7 de memoria, y en la posición 19 a 7 de memoria hay dos valores, de DW, que son level 0, ¿de acuerdo? Y ahora los vamos a ver en cuanto el juego ejecute. 19 a 1, 3, 5, 7. Esto de aquí, estos dos valores, es lo que vale level 0, ¿de acuerdo? VIEW PPTR, que es la etiqueta que he creado, vale 19A7, que es esta dirección de memoria, 19A7. Y el contenido, lo que hay en esa posición es esto. ¿Qué, ¿Qué dirección de memoria es? A ver, está al revés, correcto, porque es Little Endian. Quiere decir que es la 077E. La posición 077e de memoria es donde empieza mi tilemap, así que voy a ir a 077e, y ahí veis mi tilemap, lo veis en ASCII se ve bastante claro. Aquí empieza, es el primer byte donde empieza mi TileMap, el Array completo con todos los datos uno a uno de cómo pintar cada Tile, y ahí veis los Tiles 8, 8, 8, 8, 8, 8, que esa es la parte de arriba, que empieza con un primer Tile que es 0e, este, y luego 8, 8, 8, 8, 8, ¿lo veis? Y aquí se ve más o menos la forma que tiene en cachitos de 16. O sea que esta, este es el primer byte donde empieza mi dirección de memoria del del tilemap. Cuando yo pinto 40 bytes de ancho, lo que hago es empezar por este, pintar 40 y a partir del 40 saltar a la siguiente fila porque cada fila son 166. De modo que pinto 40, sumo 166 y resto 40 y ya estoy en el principio de la siguiente fila. Pinto 40 y continúo. Y así pinto los 40 del principio de mi tilemap. Si quiero pintar los siguientes 40 desplazados 1, en vez de empezar en 77E, 077E, que es esta posición, tengo que empezar aquí, 077F. Este es el primero que tendría que dibujar para desplazar mi tilemap 1 a la derecha. Este de aquí. Y entonces estaría todo con el primero obviado a la izquierda y entonces todo estaría desplazado a la derecha. ¿De acuerdo? Y eso, recordemos, quien me está indicando dónde empiezo, es esto. Aquí es donde me he guardado dónde empieza mi tilemap. Por eso esto es un puntero, porque esta variable que tengo aquí en memoria me está guardando la posición de memoria de donde empieza mi tilemap. ¿Vale? Esto es lo que tengo que cambiar a 077f para que la siguiente vez mi código empiece a pintar en 077f. Entonces haya desplazado uno a la derecha. Así que lo que tengo que hacer es coger el contenido de viewptr que es la dirección 19a7, este contenido que ahora mismo es 077e y sumarle 1. ¿De acuerdo? Ese de ahí. Ahora, cómo cojo este contenido de aquí en el ensamblador y le sumo 1? ¿Qué cargo? ¿Cómo? Dime que yo yo escribo. Así tal cual. Si estoy cargando esto, ¿qué valor es el que se carga en HL? ¿Cuál se carga? 19A7 o 77E? 19A7. Si le pongo paréntesis quiere decir dónde, aquí. Así. Bien, esto mucho cuidado porque esto puede llevar a error. Esta instrucción me está cargando 16 bits, una dirección, 19A7, me la está cargando en HL. Pero cuando hago esto, estoy cogiendo el contenido de 19A7 y sumándole 1. Esta instrucción es de 8 bits. No está cogiendo un puntero de 16, está cogiendo de la memoria, está cogiendo este byte y sumándole 1. No está cogiendo estos dos bytes como una dirección y sumando 1. ¿Vale? Con lo cual solo modificaríamos este, que en este caso funcionaría porque pasaría a 7f y estaríamos apuntando a la siguiente, pero en el segundo incremento que hagamos, este pasaría a 80. Y este no. Bueno, en el segundo funcionaría aún. Cuando esto llegase a FF, al incrementarse pasaría a 0,0 y esto no pasaría a 8. Porque estaríamos incrementando solo ese, no los dos. ¿De acuerdo? O sea, que cuidado con esto, que es fácil confundirse y pensar que así puedes incrementar 16 bits, pero así solo incrementas 8. ¿Otra solución? ¿Sí? Así cargamos el contenido, ¿sí? Porque ahora mismo el contenido, ¿cuánto sería? El valor, el valor exacto, que lo hemos visto, ¿cuánto es? ¿1,9A7 o 7,7E? Correcto. Bien. Incremento HL, que eso sí que es un incremento de 16 bits, ¿vale? Ah, vale. vale esto sería incrementar hasta aquí perfecto el único problema es que no hemos comprobado si nos hemos pasado nada más ¿no? bien de momento no voy a añadir la comprobación tenemos un map scroll right lo que vamos a hacer con este map scroll right es que esto lo haga cuando pulsemos una tecla a la derecha no bien para esto vamos a crearnos un map update Y para esto vamos a hacerlo rápidamente copiándolo de Hero, que aquí tenemos las comprobaciones de tecla. Como esto ya escanea el teclado, no lo voy a hacer otra vez. Me pillaré este cacho de código de aquí. Miro a ver si se pulsa la D. Y ahora lo que voy a hacer es un apaño a este cacho de código. Esto que aquí hacemos aquí, que es CP0 es para comprobar si lo que ha devuelto ISKIPREST en A es un 0 o no. Pero no nos hace falta porque ISKIPREST ya deja los flags puestos como si hubiéramos hecho este cp0. Con lo cual nos lo podemos ahorrar. Ahora que entendemos mejor cómo van los flags, cuando llamamos a ISKIPREST, si sí, el flag Z está activado, como es en este caso, es que no lo hemos pulsado. De modo que podemos directamente comprobarlo si flag Z... No está pulsado. Y entonces aquí sería Map Scroll Right. Si pulsamos la tecla de la derecha. Ahora solo nos queda llamar a Update en el main. Que probablemente no vamos a poder hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué si pongo esto solo ahora mismo no va a compilar? Porque aquí no existe el map update. Esto se lo tendré que poner aquí para que cuando haga el include, el otro fichero se entere de que esto existe. Bien, con el map update solo... No hacemos nada, porque aunque esto ahora usa el viewport, a esta función draw no se la vuelve a llamar nunca. Entonces no se vuelve a dibujar el mapa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues llamarla. Esto fuera... ¿Y funcionará esto si lo dejo así ya? No, ¿por qué? Me falta la etiqueta de salto del JR. Vamos a verlo. ¿Qué ha pasado aquí? Antes del denot press. Tengo que incluir donde está definida QID. Esto es en el keyboard.h. Pero ahora nos vamos a encontrar con otro pequeño problemita. Efectivamente esta etiqueta falta. La voy a sustituir de momento por esto. Que será más fácil. ¿vale? Eh. Si ahora incluyo esto. Y este problema también os lo habéis encontrado muchos. Al incluir esto en dos ficheros, tenemos un problema. Y el problema es este. Multiple definition of keyword status buffer. Esto se debe a que en el fichero keyword.s hay una definición, porque el fichero keyword.s nunca estuvo diseñado para ser incluido. ¿Qué tenemos que hacer? La solución es copiar... A ver. Claro, desde aquí no puedo. Vaya, por Dios. Desde CPC telera, el fichero keyword.s, este de aquí, yo voy a hacer una copia y me lo voy a crear en mi proyecto, una copia de ese fichero. Y lo voy a llamar... Keyboard.h.s, que es como estoy llamando a los ficheros de inclusión. Lo voy a meter en el, la carpeta de fuentes. Y ahora que lo tengo aquí en la carpeta de fuentes, mi Keyboard.h.s lo único que voy a hacer es eliminar esta definición. Que como veis es un vector de 10 bytes que está definido en ese punto S. Lo quito y ya está. El resto, como veis, son .eq, que son constantes, con lo cual este fichero solo tiene constantes, y ahora lo que hago es incluirlo. En lugar de incluir el de CPC telera, incluyo el que me acabo de crear ahora. Y esto lo hago igual en Hero, aquí, y uso el mío. Y ya no hay problema, porque ahora ya no tengo una definición en un fichero de include que he metido en dos y que me ha duplicado la definición. Ahora ya está como tiene que estar. Un fichero de inclusión que no tiene definiciones. Aquí estamos. ¿Eh? El tema es que no he quitado ese buffer. Ese buffer está definido dentro del punto lib de CPC Telera. Cuando lo estamos incluyendo en nuestro sitio, estamos creando una copia en realidad. Lo que pasa es que esa copia está en el espacio de nuestro programa. En el espacio de nuestro programa no pueden haber dos cosas con el mismo nombre. Simplemente. Bien, ahora si me desplazo a la derecha, ¿se tiene que mover el mapa? ¿O no? Vamos a ver. El mapa se mueve. ¿No notáis que el mapa se ve como se redibuja? Sí, y si me continúo moviendo, veréis que por abajo empieza a salir el resto de la memoria. ¿Vale? Porque como no he controlado el límite, lo que está pasando es que por abajo termina el mapa y me pinta el resto de la memoria. Lo siguiente que hay. ¿Vale? Bien. Bien. Acabamos de hacer scroll. Ya veis que en realidad hacerlo no es tan difícil. El problema viene porque ahora mismo mi programa se ha convertido en tres veces más lento. Porque cada vez que redibujo la pantalla, estoy tardando en torno a tres fotogramas para redibujar la pantalla. Cada vez que me muevo. Que cosa que no lo noto porque lo estoy dibujando todas las veces, en realidad. Pero mi programa se ha hecho más lento, de hecho es más... Voy a quitar el draw para que lo veáis. Voy a quitar este draw y vamos a recordar cómo se mueve el personaje sin redibujar la pantalla. Para que comparéis la velocidad de antes con la velocidad de ahora y el parpadeo, entre otras cosas. Y después quitaré la música para que no esté todo el rato sonando. Como veis, esto, comparado con lo que tenía hace un momento, es tres veces más rápido.